Hola Pilar, muy buenos días. Contanos un poco para la radio de la Universidad Pública acá en el norte de la Patagonia, quién sos y qué haces allá en, en Colombia. Bueno, mi nombre es Pilar Liscano, yo soy vocera nacional de Ciudad, Movimiento y Congreso de los Pueblos. La primera es una organización de ciudades con presencia en siete territorios a nivel nacional y Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político también con presencia a nivel nacional. ¿Qué, qué observan ustedes de lo que va a suceder el, el, el día después de las elecciones? Acá en Argentina se maneja que gana Petro en primera vuelta ahora apareció una encuesta que habría una segunda vuelta y sería un poco más complicado en términos sociales ¿qué, qué nos podrías contar para entender qué se pone en juego en estas elecciones presidenciales? Bueno, yo creo que lo que se pone en juego es la posibilidad de comenzar a materializar la idea de un cambio en el país después de muchos años eh, planteando propuesta alrededor del de, de escenario de precarización de la vida. Es difícil, creo, poder eh, analizar lo que va a pasar como en lo inmediato, pero si sí, colectivamente desde Congreso de los Pueblos y Ciudad Movimiento hemos compartido una mirada alrededor de los posibles escenarios, ¿no? Eh, es posible que Gustavo Petro y Francia Márquez el pacto histórico gane en primera vuelta eh, y esto significaría, creemos nosotras nosotros, que de una vez la derecha colombiana comience a reacomodarse para mirar cómo eh, torpedea o entorpece las posibilidades de que el pacto histórico pueda gobernar en el país ¿no? en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez. En caso de que no, por pues las encuestas que han venido diciendo que se está posicionando cada vez más Rodolfo Hernández y que esto se vaya a una segunda vuelta, pues el escenario será mucho más difícil, lo que implicaría que entre la primera, o sea, 29 de mayo y 19 de junio, que es la segunda vuelta, pues se profundice en la posibilidad, en se profundice en el ejercicio de hacer campaña para garantizar que en segunda vuelta gane el pacto histórico. En un posible escenario de fraude, en un posible escenario de que en, en la población colombiana nos demos cuenta que se roban las elecciones, pues esto implicaría retomar jornadas de movilización para que se respete la decisión de, del pueblo, que en últimas ha venido diciendo que quieren que Gustavo Petro y Francia Márquez gobiernen el país. Eh, Pilar, ¿y alguna reflexión sobre el movimiento feminista en, en, en Colombia?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 pues eh, sigue estando muy vigente y en este caso el gobierno, el posible gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez deberá tener en el centro y en su cabeza eh, todas las discusiones de género que se han venido presentando y esto deberá haberse reflejado en la forma